Hoy estamos explorando todos, todas, todos los demás campos para nuestra actividad de bodhisattva. Tuvimos las cosas materiales, tuvimos el medio ambiente y ahora nos toca los animales. Los animales. Y aún si nos damos cuenta que la conexión, la relación que tenemos con las cosas es bien estrecha ¿no? y que la relación que tenemos con el medio ambiente es muy íntima de hecho la relación que tenemos con los animales es más estrecha aún porque nosotros mismos tenemos la misma mente Básica, tenemos la capacidad de renacer como animales. Los animales han sido humanos, nosotros hemos sido animales. Y cuando vemos un animal, estamos mirando una madre de una vida previa, Estadísticamente Eso es el acercamiento si aceptamos la posibilidad de renacimiento. Aún sin aceptar esto, cuando miramos los animales, vemos la capacidad de sufrir. Aún si descartamos por completo esta idea bastante como controversial, que yo puedo ser un animal. O incluso hay muchos budistas que en realidad este concepto como, pues, teoréticamente, pero no, no, no se ve tan probable, ¿no? Aún sin tener que aceptar esto, creo que simplemente de la observación, mirando la reacción de los animales cuando te levantas la mano para de manera amenazante. ¿Reacción? Tienen la capacidad de analizar, ¿no? identificar el riesgo en que están. Tienen la capacidad de tener miedo. Y miedo es una una estructura mental muy complicada. Miedo indica un concepto del futuro. Una idea de que algo que no ha sucedido puede suceder. ¿no? Es ya un análisis bastante sofisticado ¿no? que aún los animales pueden tener. ¿no? Y nada más tenemos que escuchar los gritos de un animal que está en dolor para saber que ellos sí perciben. Perciben la sensación de dolor fuerte ¿no? y sufren. ¿No? Y cuando pensamos en compasión y por qué debemos de tener compasión por otro ser, ¿por qué? ¿Por qué merecen nuestra compasión? Otros seres. ¿Por qué sufren? No necesitamos saber otra cosa. Si alguien está sufriendo, está digno de nuestra compasión. ¿No? Y el estado de ser un animal, aun si no estás en este momento bajo maltrato... El reino de los animales es un reino en que uno come al otro, los grandes comen los chiquitos, los chicos no comen los grandes, las hormigas, ¿no? Con los gusanos que son más grandes. Es un reino, ¿no? De miedo continuo, de sufrimiento continuo, dolor continuo. ¿no? Y si nosotros no queremos sufrir y sabemos que dolor es pesado en nosotros y vemos que ellos también experimentan dolor, entonces, ¿por qué no vamos a actuar? Al menos, ¿por qué no vamos a sentir una empatía? De hecho, sería un maltrato de nosotros mismos. Y nos la... en, en la... En el entendimiento budista nos lastimamos a nosotros cuando cerramos el corazón al sufrimiento de otro, sea humano, sea un animal. Estamos lastimando algo, ¿no? nuestro potencial, al negar que el sufrimiento de otra persona cuenta. ¿no? Estamos literalmente descontando a otra persona, a otro ser. Y si miramos la relación que tenemos los humanos con el reino animal, en general, antes de nosotros cada uno pensar en nuestro caso, en general la relación de los humanos con los animales es una relación de esclavitud y abuso y maltrato. ¿No? Una vez estaba, mi sobrina estaba eh, haciendo un reporte para la escuela sobre un libro que ella había leído. Era eh, sobre la vida de eh, una indígena en los Estados Unidos que guiaba a un, eh, un grupo de exploradores. ¿Hay una palabra? ¿Sí? Exploradores. Y ella les guiaba y ellas les rescataba frente a mu muchas situaciones desconocidas. Gracias. Y... En el cuento, este grupo de explorador, exploradores habían llegado a un eh, desierto y pasaban días y días y la comida se, se acabó y el agua se acabó. Y para proteger su propia vida, ellos mataron sus caballos y les comían. Y mi, mi sobrino estaba llorando. ¿Cómo ellos pueden...? Sus caballos, ¿no? ¿Cómo pueden? Era chica. Y estaba completamente conmovido con el sufrimiento de un caballo, ¿no? Y ella dijo, no, ellos no, los trajeron todo este viaje, ¿no? Los caballos. Les cargaron en su espalda todo el viaje y son amigos, ¿no? ¿No? Y después los comen. Y ella estaba muy como muy conmovida, ¿no? Y se puso a pensar un rato y dijo, bueno, pero es cierto que eh, los animales se crearon para nuestro uso, pues, ok, está bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Y seguimos leyendo el libro. ¿No? Esta compasión muy natural se detuvo con un concepto que está girando en la cultura, que los animales existen para nuestro consumo, nuestro uso. Y por lo tanto, si nosotros somos los dueños naturales de los animales, son nuestros esclavos. Y aun si sabemos que es como un ser humano y sufre, y tiene un anhelo continuo de no sufrir, pero sufre, si lo vemos en un ser humano y lo vemos en un animal y lo tratamos como si esto es del sufrimiento de este ser no cuenta, es como esclavitud básicamente, ¿No? Y si descartamos o excluimos billones de seres de nuestra compasión, la compasión nunca va a llegar a ser incondicional y completa. ¿No? y sabemos que es la compasión incondicional y amor incondicional que nos cura, que nos libera. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos decidiendo nosotros, cuáles valen nuestra, quién merece mi compasión y quién no, otra vez el ego está decidiendo. Y este, esta compasión condicional no nos puede sanar del dolor, ¿no? de todo que viene, del sentido doloroso de estar aislado, de todo, de todo que ya platicamos ya dos días. ¿no? Mientras excluimos un solo ser de nuestra compasión, no es la compasión completa que nos trae felicidad completa y duradera. ¿No? Y para nosotros pensar que estamos encaminándonos en el camino de Bodhisattva, obviamente necesitamos incluir el 90% de los seres en este planeta que no son humanos. Bueno, pues, probablemente es mucho más que el 90%. ¿no? Si contamos los seres que son humanos, ...humanos con animales, mucho más. ¿no? Y el cultivo de compasión siempre va a ser limitado. ¿no? Por esto. Y si pensamos en tener una aplicación completa... ...del sistema moral o el sistema de saber... Cómo beneficiar y cómo no dañar, si, si no incluimos los animales es muy, muy, muy parcial, es muy parcial. ¿No? Y si miramos el, el planeta, ¿no? con lo cual que compartimos con todos los animales, si pensamos quién más hace daños al planeta, somos nosotros, ¿No? La capacidad que nosotros tenemos para cuidar el medio ambiente, para sanar la relación con las cosas, lo tenemos porque somos seres humanos. Tenemos una in inteligencia, tenemos este dedo que mueva en todas las direcciones, tenemos muchas capacidades que nos permiten extender el beneficio mucho más amplio que el alcance de mi solo cuerpo, ¿no? Como seres humanos podemos crear asociaciones, podemos hablar con otros e inspirarles a crear más bondad, ¿no? No importa cuántas horas tú hablas con tu mascota, no le vas a llegar a poder inspirar a, ¿no?, cambiar su estilo de vida. ¿No? Si hablas muy bonito se van a apaciguar. ¿No? Y aún los animales que sí tienen, ¿no? sí, sí actúan de manera benéfica. Estos, ¿cómo se llaman los seals? Estos delfines, no, estos son dolphins, creo. Sí, son Fo focas, sí, las focas, cuando, cuando en el mar, cuando la gente está ahogándose, es muy conocido que donde sí, ¿no? Es conocido que ellos sienten el estrés, el, el, el pánico, y vienen y suben las personas. Tienen ellos esta... Compasión, esta actitud de bodhisattva, alguien necesita apoyo, yo no pregunto, bueno, no tú eres ser humano o tú eres otra cosa y de qué partido tú eres y... <risa> No pregunta nada de esto, lo sube y ya. ¿No? Esta también es la capacidad que compartimos con los animales, la capacidad para bondad también pero es muy limitado por el estado en que están, por el cuerpo. ¿No? Los fo focos, ¿no? focas. Las focas no se pueden ¿no? crear organizaciones caritativas y no buscar todos los que se ahogan y después se ponen en la tierra también. No tienen esta capacidad. ¿no? Y nosotros sí, nosotros sí. ¿No? Por esto podemos estar aquí ¿no? hablando de cómo vamos a rescatar el mundo del, de la situación en que está. ¿Cómo no at nos atrevemos? Nos atrevemos porque somos seres humanos y tenemos la capacidad de cambiar la, las cosas. ¿No? Tenemos todo el derecho de imaginar un mejor mundo y empezar a tomar pasos para crearlo. Porque somos seres humanos. Y tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la inteligencia, la capacidad de analizar. ¿no? Tenemos todo esto. ¿no? Y tenemos estas ¿no? manos muy útiles. Pero a la misma vez, la destrucción que un ser humano puede hacer es mucho más allá de lo que un animal puede hacer. No, y una vez en la India había una, eh, una conferencia de, eh, de, de esta organización de su santidad Dalai Lama, el eh, Mind Life, mente y, ¿no? mente y Vida, Mind Life conferencia. Y el tema era el, la, los ecosistemas y ec la ecología. Y había una discusión y había mucho como mucha antipatía frente a la idea de que en realidad los tigres hay que proteger ¿No? teóricamente es muy bonito para que hay estos carteles tan bonitos con los tigres no y sí vale la pena tener tigres en el mundo pero si tú vives en un pueblo donde los tigres, porque su terreno natural ya se los quitamos, se están acercando y te mata tu familia. ¿No? Y tú no tienes el derecho de protegerte. Todas esas discusiones muy no, muy complicadas surgieron. ¿No? Y un comentario que hizo su Karma karmapa como broma pero no que era que si si es, usamos el argumento que debemos de quitarnos de una especie porque hace mucho mucha destrucción en el mundo cuál especie debemos de escoger <risa> para eliminar para el bienestar del mundo <risa> Ya somos nosotros, somos nosotros, ¿no? Así que esto ¿no? invalida un poquito el argumento que tenemos el derecho de matar lo que es destructivo o peligroso, porque somos nosotros los peligrosos, ¿no? Y si aceptamos que al tener inteligencia y de tener simplemente, no porque somos superiores inherentemente, sino por las capacidades que tenemos, si aceptamos que hay cierta responsabilidad que los con poder tienen para proteger los sin poder, esto tiene consecuencias para nuestra relación con los animales. ¿No? ¿Cuáles consecuencias tiene? De pensar cómo... ¿cómo es la relación que tenemos? Y si nos preguntamos cuál es la relación principal que la mayoría de nosotros tenemos con los animales, ¿cuál es, cuál es el contacto principal que tenemos? ¿Cuál, ¿Cuál es la parte principal de nuestro cuerpo que tiene una relación con los animales? La lengua. La lengua. Comiendo su carne. Es el contacto principal que tenemos. Con estos seres que sufren. ¿No? Y quizás si fuera el caso. Que el cuerpo humano o los humanos somos naturalmente carnívoros y solo vivimos del carne, quizás podemos tener un argumento que hacemos tanto bueno, tantas cosas buenas para los demás, que vale la pena sostener nuestro cuerpo con los cuerpos de otros animales. Quizás. Pero no es cierto. Mira los cuerpos que nosotros tenemos. Estos cuerpos no son adecuados. Para cazar y comer sin implementos. Mira lo, los estos, las uñas. Estas uñas se rompan cuando tú no subes un plato. ¿Cómo no somos? El, el cuerpo no está hecho para entrar en el reino de los animales y cazar y matar, ¿no? No somos hechos por esto. Mira. No tenemos, ¿cómo se llama lo que los animales tienen todo este piel? Pelaje. No tenemos pelaje, ¿no? Si nos podemos físicamente a, a pelear con los otros animales, nos abren y nos matan muy fácilmente. ¿No? Y los dos dientes. No tenemos estos fuertes para naturalmente estar comiendo carne. Necesitamos cuchillo. No, que indica que es muy, muy tarde en la evolución de la humanidad que nosotros decidimos que ya somos carnívoros. ¿No? Lo vemos en, en el cuerpo mismo, es la indicación. ¿No? Y es importante saber porque indica que físico, biológicamente no dependemos de carne. Hay muchas otras fuentes de proteína. ¿No? Y el sufrimiento que nosotros estamos apoyando cuando nos involucramos en la vida carnívora. ¿no? Ya sabemos cómo se crían los animales. ¿No? Saben que cuando, cuando tienen en estas fábricas de pollo o fincas de pollo, lo tienen muy encerrados y son tan agitados y espantados que se ponen a picar el uno al otro en pánico, salir, ¿cómo me salgo? Así que les cortan el pico. Alguien te viene y te corta la nariz, básicamente, para tú no poder salir. ¿no? Esto es el estado. ...de pánico, de miedo, de todo esto... ¿no? ...en que los animales viven... ¿no? ...y es una un sistema... ...que nosotros los seres humanos... ...inventamos... ...y reproducimos y apoyamos... ¿no? ...no se, no se lo puede negar... ...es visible... ¿No? Y es tanto como con el medio ambiente que con las industrias de, ¿cómo se llama? De matanzas, no, así supongo que no se llama así. Rastros, rastros. rastros. ¿No? Es una industria permeada con dolor y sufrimiento y sangre, literalmente. Y cuando nos damos cuenta que no es necesario, no es una necesidad, es un querer, ya tenemos mucho espacio para decidir cuál preferimos hacer. ¿no? Y si tenemos un compromiso con el camino bodhisattva, la relación con los animales forma parte de esto. Y por lo tanto el consumo de carne es algo que podemos pensar. ¿No? Y la, si pensamos en las razones desde esta perspectiva como amplia. Las razones para comer carne y las razones para no comer carne. Las razones para no comer, principal es sufrimiento. Estamos causando sufrimiento y dolor. Muy sencillo. También si estamos pensando en nuestra propia salud. ¿no? Si vemos las industrias del rastro, no, puede ser no tan terrible aquí como en los Estados Unidos, pero esperan un poquito, va a ser la cantidad de hormonas que dan a los animales, la cantidad de productos que le ponen para crecer mucho más rápido, para que tengan más carne. Los, los, si, si ven las, las, como las condiciones en que se crían los cerdos, no, se caen porque los pies no pueden sostener el peso de cuerpo que les están genéticamente o con todos esos productos, están ingenieriendo, ¿no? Y además no les ponen a caminar en, en el campo por primero porque el terreno cuesta y esto no es, es un negocio, ¿no? Pero además si tienen mucho ejercicio no van a ser tan gordecitos, tan riquecitos, ¿no? Y todas las demás razones que podemos pensar. ¿No? Estábamos también hablando del problema de la sobrepoblación. ¿No? Que sí es un gran, gran problema. Y como nos dijo el compañero, que no va a ser tan fácil a resolver. ¿No? Sin embargo, la sobrepoblación es un problema en términos de poder dar comida a tantos tantas personas y agua limpia, ¿no? Sin embargo, si estamos pensando en el hambre que hay en el mundo, un acre acre, acre, acre, acre un acre de tierra puede producir comida para una persona que come carne el mismo pedazo de tierra puede producir comida suficiente para 20 vegetarianos. Son estudios muy, son neutrales, lo pueden buscar en el internet. ¿No? Si estamos pensando en cómo sabiamente usar los recursos que tenemos en este planeta, dejar de comer carne multiplica 20 veces la cantidad de comida nutritiva, disponible para la población en general. Es un área donde tenemos una oportunidad de tener un impacto grande. Y al otro lado tenemos dos razones principales para comer carne. ¿Cuáles son? Gusto, gusto que nos gusta, deseo y... Hábito. Nos acostumbramos a comer carne. Una compañera recientemente comentó que la verdad es que le gustaría ser vegetariana, pero es que cuando piensa en qué preparar, solo se le ocurre carne. No sabe cocinar otras cosas. Es hábito. ¿No? Es muy, muy, es, es simplemente hábito. ¿No? Y si pensamos en la cantidad de sufrimiento, si pensamos en la relación insaludable, que jamás nos permitiríamos tener con otros seres, de apoyar, de promover, de, de comprar, investir en esta industria, básicamente lo estamos invirtiendo cuando compramos, los product productos de estar metida en todo esto que es insaludable socialmente emocionalmente espiritualmente y físicamente y el otro argumento ocupa tres centímetros cuadrados aquí y tarda tres segundos y tragamos Entonces hay que pensar un poquito ¿No? Es para ¿no? estar más consciente de lo que estamos haciendo. ¿No? Que si vamos a comer carne, lo hacemos muy consciente de lo que estamos haciendo. ¿No? Bueno, lo ideal es sacarnos lo más antes posible de estas relaciones de mantanza y explotación y, y sufrimiento. ¿No? Por el hábito puede ser más fácil hacerlo paso a paso. ¿No? Estos días hay una organización internacional que está promoviendo los lunes sin carne. ¿No? Vas aprendiendo cómo cocinar para la familia sin carne Aprendiendo recetas sin carne y al menos este día te alejaste ¿no? de estos ciclos de sufrimiento. Conscientemente, este día al menos yo protejo todos, todo el reino animales frente a mí misma. ¿no? Frente a mí misma. ¿no? Es manera de tomar un paso en esa dirección si no podemos tomar todos los pasos. Y en, en las enseñanzas budistas eh, sabemos que no hay mandamientos, sino si no hay causa y efecto. Si haces esto, eso es el efecto. No, en la ética no hay un mandamiento de no matar, pero sí entendemos las consecuencias kármicas, entendemos las consecuencias en los que estamos matando, es visible, es obvio, y entendemos las consecuencias en términos de un impedimento a nuestro crecimiento espiritual. Si estamos cultivando compasión para todos los seres. Mientras los estamos comiendo, no es muy, muy consistente. <ríe> Tenzin Palmo, la, la monja increíble Tenzin Palmo, que creo que ha visitado una vez aquí, ella eh, dio una plática sobre esto y el título era Yo no como mis amigos. <ríe> que me parecen muy buenos consejos. <risa> Déjanos no comer nuestros amigos. Sin embargo, si el deseo es tan fuerte, los hábitos tan, son tan fuertes, y no estamos en esta fase de nuestro cultivo de compasión que nuestras actitudes y conductas se alcanzaron, al menos si seguimos eh, comiendo carne, hay consejos en cómo hacerlo. Y este, um, el consejo en general está descrito como, si vas a comer carne, haz coma, cómalo con compasión. Y muchas veces hay una, cuando, cuando esta, este dicho se oye, a veces la gente piensa que, ah, los lamas por su compasión están comiendo carne para no, no sé qué. ¿no? Esto no es el asunto de este dicho. El dicho indica que si tú estás disfrutando y, y beneficiando por la muerte o el sufrimiento de otro ser, cuando lo comes debes al menos de estar consciente de esto y generar una actitud que le corresponde a lo que estás haciendo. ¿no? Y su Santidad del Karmapa contó una cuenta un poquito fuerte, eh, como ejemplo o analogía, ejemplo más bien, eh, de cómo hacerlo. Si van a comer carne, ¿con qué actitud deben de lo estar haciendo? Y el ejemplo eh, es un cuento de una familia, tienen un hijo nada más, y los padres. Y en este país había una, una sequía, una sequía muy, muy grave. Y la familia se, como se, tenía mucha disciplina y comía lo menos posible para que el, la comida alcance hasta que regresan las lluvias y, ¿no? y guardaban granos para sembrar y, no, estaban muy, muy cuidadosos con su conducta. ¿no? Sin embargo, la sequía seguía y seguía y seguía. Y en un día incluso lo que iban a sembrar, tenían que comer las semillas para vivir. ¿no? Y en esta familia, la, los, eh, los padres le dijeron, porque son mayores, le, le dijeron al hijo, eh, lo por, probable ya que somos mayores es que vamos a morir primero y cuando morimos queremos que comas nuestra carne y el hijo dijo que imposible de hecho si yo muero primero no voy a tener paz si no comes mi carne para vivir. Y por la noche. El hijo se suicidó. ¿Qué hacen los padres? ¿Cómo es que lo van a. No van a respetar sus deseos. ¿Cómo es? Que ellos mismos van a fallecer. ...contra su anhelo. ¿No? Y decidían que... ...tenían que respetar sus deseos, tenían... ...para su vida... ¿no? ...comer esta carne. Y como ellos... ...comían el carne de su único hijo... ...con lágrimas, con compasión por, por lo que... Perdió su vida para que ellas tengan carne para vivir, para comer. Con esta emoción de agradecimiento, aunque no quieres estar agradecido. Compasión total. Con esta actitud nos toca comer el carne que comimos. Porque el ser que estamos comiendo perdió su vida. Para nosotros, sostener los cuerpos, nuestros cuerpos, estos son los consejos. Sin embargo, todo es nuestra elección como nosotros queremos relacionarnos con el medio ambiente, con, los otro, con la sociedad, con las cosas, si entendemos ¿no? las consecuencias y las implicaciones de un cierto acto, seguimos teniendo la opción de hacerlo, pero debemos de entender qué implica. ¿no? Otras maneras de disminuir las muertes o las matanzas es de no comer mariscos porque hay muchísimos seres en este plato si necesitas carne al menos no comes los mariscos lo que los tibetanos hacen las familias, hacía hacen, todavía hacen eh, las familias que pueden todos prefieren comer carne de yak ¿por qué ¡Es enorme! Lo matas un animal y la familia come meses. Y nada más están teniendo en un tipo de carne. Aunque sí pueden criar ovejo, ovejas. No abejas. Ovejas. <risa> ovejas. <risa> Hay muchos, muchos peces en los ríos de Tíbet. Jamás los tibetanos comían peces. Jamás. Porque en lo general matas uno, comes una vez y ya. ¿No? La cultura tibetana es un ejemplo de una, la cultura más carnívora que había. ¿Qué crece en este alti en altiplano? altiplano? ¿Qué crece? Cebada y yaks. ¿No? Eso es lo que había. ¿No? Y sin embargo, sin embargo, había generaciones de vegetarianos muy comprometidos, incluso en Tíbet. ¿no? Y a la misma vez, hay y había esta cultura muy, muy carnívora. ¿no? Sin embargo, en 2003 o 2004, su santidad del Karmapa hizo, dio una plática muy, muy emotiva con un público de miles de tibetanos en Bodgaya pidiéndoles, ¿no? O invitando, hablando más o menos esto como este acercamiento y des, después diciendo, invitando la gente a tomar votos. ¿no? Y él mismo comentó después que nunca pensaba que tanta gente se iba a levantar la mano. ¿No? Pero hizo algo muy hábil. Primero, les ofreció la opción para toda la vida. ¿No? ...de dejar de comer carne. Y dos mil monjes tibetanos... ...y monjas tibetanas y lamas viejos de Tíbet... dejar levantar la mano. ¿No? Y después la opción... ...escoges un día por semana... ...y no comes carne. Un día. ¿No? En este movimiento que se está promoviendo ahora... ...el día es lunes... ¿No? y cuando estuve con una amiga que estaba en el hospital en, en Portland es un hospital muy, muy, muy bueno muy moderno que cuida muy bien la nutrición y el lunes no había carne en todo el comedor es lunes sin carne ¿No? y sí hay muchas otras proteínas y ¿no? la nutrición un día por semana otra opción que muchos tibetanos hacen es en los días de luna llena y nueva, en esos días no comen carne. Otra opción, un, una comida en el día ya no comes carne. O sea, desayuno, almuerzo, o cena. Una de las, las tres, en este tiempo voy a dejar de comer carne. Luis, siempre en, en todos, todas las prácticas y toda la transformación que estamos tratando de hacer, no, es lo vamos paso por paso, lo hacemos lo que podemos, no, sin embargo hay un, hay un dicho que en el día que te surge renuncia, esto es el día de salir de la casa, se trata de hacerse moja o moje, cuando se te mueva, cuando ya lo sientes, entonces es el momento de actuar, dentro de lo que es posible para ti, y si lo que es posible es un día por semana, sí, ahora un día sí. ¿No? Y después vas aprendiendo cómo reponer la nutrición y combinar las proteínas, y ya quizás después más. ¿No? no es de presionarnos, no es de sentirnos culpables, es de estar consciente, ¿No? de estar muy, muy, de vivir consciente. Somos seres humanos. Tenemos la capacidad de ser completamente conscientes de lo que hacemos. Tenemos la capacidad de crear felicidad y causas de felicidad para otros. Y gozar mientras lo hacemos. ¿No? Aprovechemos de esta oportunidad que tenemos. ¿No? Sí, el resultado ideal de, de esta sesión... No es que todos nos convertimos en vegetarianos como militares, ¿no? Es que nos elevamos la conciencia, ¿no? Y cualquier manera queremos sostener el cuerpo, ¿no? Que sabemos por qué lo estamos haciendo. Y si sí queremos tomar el paso, que sí, de hacerlo con educación, ¿no? Y si no lo hacemos, al menos de haber hecho una decisión basado en haber analizado su situación y su contexto y, ¿no? y modificar lo que se puede modificar y lo que no se puede modificar, lo consumes con otra actitud. ¿no? Eh, los, las aspiraciones que estamos haciendo eh, al final de cualquier práctica nunca pueden ser exhaustivas. Las aspiraciones que tenemos queriendo liberar todos los seres nunca pueden describir todas las situaciones. Y un propósito de lo que estamos haciendo hoy es de estimular y educar la imaginación para incluir más y más campos de actividad y más y más tipos de seres más y más formas de sufrimiento ¿No? y parte de nosotros nuestra tarea en personalizar el camino de bodhisattva es que cuando hay una forma de sufrimiento que de repente te das cuenta, lo incluyes en tus dedicatorias y vamos nosotros lo que inspira nuestra compasión lo vamos incluyendo nosotros mismos en las dedicatorias. ¿no? Porque no hay fin de seres, así que no habrá fin de cosas que podemos aspirar para ellos. Y nosotros vamos enriqueciendo de manera muy personal nuestra práctica, en que cuando vemos algo, un ejemplo de algo que nos mueve, entonces la incluimos en las dedicatorias. ¿No? Y finalmente terminamos como Lama por empoche sus dedicatorias. Una vez he estado en una, no estoy exagerando, en una enseñanza, era muy corta, como 40 minutos. Y la dedicatoria tardó cuatro horas sin exagerar. Sin exagerar. La mente más y más vasta, imaginando más y más. Sufrimiento y la vacuidad que hay que sellar y agrandando, agrandando, ¿no? Y no es que vamos a pasar cuatro horas, pero vamos a llegar al punto en que nuestro corazón es tan abierto, ¿no? Que queremos reconocer todo y abrazar todo con este corazón, y al menos cuatro horas va a tardar. <risa> ¿No? Gracias.